Bien, vamos a borrar los datos de Play Juego. Para ello nos vamos a la aplicación Play Juego. Eh, Donde la tengo, por la P. Aquí, Play Juego. Abrimos. Buscamos los tres puntitos de arriba a la derecha. Luego ajustes. Luego, eliminar datos de Play Juego. Si queremos eliminar los datos de todos los juegos, le damos directamente a eliminar perfil. Si queremos eliminar los datos de un juego en concreto, pues ya tenemos aquí la lista más abajo. y Elegimos, por ejemplo, si quiero borrar los de Asphalt Airborne, que es el primero de la lista. Pues cojo... Le doy y le doy otra vez eliminar para confirmar. Ya nos advierte que esta acción no se puede deshacer. Y luego nos dice que los datos se borrarán durante las 24 horas próximas. Y ya está. Así de sencillo es esto. Un saludo. Hasta pronto a todos.